hola Hola ¡Hola muchitas, muchitas Bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy pues les traigo un maquillaje lleno de perlitas Así que bueno, pues espero que si sí les guste Y bueno, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse También activen su campanita, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un tutorial de maquillajes Quédense para ver el paso a paso Bueno, yo ya me puse este primer para sombras, niñas Utilicé este de aquí de Jay Z cosmetic Que está súper bueno, es en el tono eh, neutral Ok, es muy muy bueno Aparte del color me gusta mucho porque no es ni tan blanco ni tampoco tan oscuro Así que está un tono perfecto Bueno, entonces vamos a utilizar tonos eh, Estaba pensando con tonos neutros, pero no sé Ay sí vamos a hacerlo neutro Voy a estar utilizando la paletita pues esta de aquí sería el otro color de la colección de color pop Que se llama Blick Time, no sé y se dice así, bueno tiene tonos neutros y bueno yo le agregaré ahí un pues delineador negro o no sé todavía, bueno pero vamos a elegir estos tonos La primera sombra que voy a estar utilizando va a ser este tono de aquí Bueno pero antes de comenzar ya saben que tienen que retirar todo esto de aquí niñas porque um, al mismo que ponen el corrector pasa un minuto y ya se empiezan a hacer los pliegues Bueno, así como para afuera, poquito a poquito, le van este, llevando el tono de más oscuro a más claro. Entonces vuelvo a agarrar un poco más de sombra y voy a estar eh, difuminándolo de a poco, ¿ok? De a poco chu, chu, chu, chu, y sacándolo afuera. Mm, de esta manera. Ok, bueno, en este lado también ya lo hice de esta manera, aquí... Y bueno, ya nos va quedando más o menos así tendrían que hacerlo, niñas. Todo jaladito, ¿ok? Y aquí también. Entonces, ahora ya ahora vamos a estar cogiendo una brochita limpia para difuminar en este lado de aquí. Para que no quede así como que tan marcado. Entonces pasan a difuminar un poquitito. Ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí, que es un poquito un rosa palo. Y ese tono lo voy a estar colocando justamente aquí, vean, o sea bien cerquita del, del marrón, en el medio mejor dicho. Y lo vamos a pasar a difuminar con la brochita que estábamos difuminando antes, para el exceso del, del marrón. Entonces con esa misma brocha pues le van a poner y ya está, vean. Ahí, con nuestro dedito vamos a estar cogiendo esta sombra de aquí satinada, vean qué hermosa Y con nuestro dedito vamos a estar colocándola aquí, o sea bien en la, en la misma bolita Pueden colocarlo con una brocha si gustan, eh, para mí se me hace más fácil con el dedo Y así no pierde la pigmentación tan bonita que tiene la sombra Entonces pues sí, ahí le, más le pongo ese tono Ahora voy a estar cogiendo este tono de aquí con este dedito. Está súper hermoso. Y ese tono lo voy a estar colocando en medio, ¿ok? En medio. Súper bonito que se ve este, este color, la verdad. Amé. Tratan de difuminarlo súper bien y ya. Y bueno, ya después de poner las sombras, ahora lo que vamos a hacer es limpiar, ¿ok? Entonces voy a venir de aquí y voy a limpiar aquí. Así bueno, voy a estar colocándome ahora sí un poquito de base, niñas. Yo todo difuminado con la esponjita bien húmeda, no se olviden, tienen que mojarla bien en el caño y exprimirla para que así tenga un mejor acabado de base. Entonces, voy a poner un poquito nada más de corrector, niñas. Ahí, ahí. Y listo. Luego nomás se van a, a sellar con polvo translúcido, suelto. Yo estoy utilizando este de color pop, niñas. Tienen código de descuento que 5cristina. Si quieren comprar por ahí. Ok, niñas, pues se van a poner un poquito de delineador. Bueno, este de aquí sí es opcional. Se pueden poner cualquier color que ustedes gusten. A mí me gustó este de aquí que es un eh, celeste. Entonces se pueden poner un morado o un verde, lo que ustedes gusten Bueno, una vez que ya lo tengan así, eh, el delineador es de Color Pop niñas, este de aquí Se llama Crystal Crush y bueno está muy bonito, tiene así como unos brillitos chiquititos Bueno, aquí abajito con una brocha pequeña vamos a estar colocando la sombra negra O puede ser un delineador gel, como gusten y lo voy a llevar hasta aquí, la parte del, del difuminado de encima, ¿ok? Bueno, en este lado también hacen la misma cosa. Ahora con esta misma brochita eh, voy a estar utilizando esta sombra de aquí. Y lo vamos a estar colocando aquí abajito, bueno, casi en el medio del negro. Y el, pues el polvo translúcido que traemos, o sea, de mi piel, y bueno, pues ahora viene la parte más difícil que va a ser hacer el, pues el delineado así como que de gato y todo eso. Ay, ah, vamos a ver si nos sale. Así, y aquí voy a hacer la línea y luego ahí la voy a cerrar, vean. Y ahora voy a pintar todo lo de adentro. Y ya está el delineado. Ahora solamente van a hacer un delineado aquí. Un pequeño delineado. Y listo. No. Más o menos. Uno chiquito para que no se vea tan exagerado así. Pero uno chiquito El entorno pues. Fuerte pescadito. Y automáticamente se lo va a hacer esto. Entonces ahí es arriba. Uh -huh. Así, vean. Y listo. Voy a estar colocándome un poquito de rubor. Voy a estar utilizando un color así, eh, pues meloncillo. Es de color pop, el palatial. Y está muy, muy bonito. Entonces ahí, en los cachetitos. Bueno, entonces aquí vamos a ponernos un poquito de rubor encima del pómulo. Vean qué bonito este iluminador. Y un poquito aquí. Y pues claro que en la nariz ya me lo he puesto. Entonces ya con esto finalizamos. Ahora vamos a ponernos las pestañas para que vaya pues a hacer un boom el maquillaje. Porque si no así, pues no se mira tan bonito. <risa> Utilicé el iluminador este aquí que es de Barbie de Color Pop Vean, está muy, muy, muy, muy bonito. Las pestañas son como que de aquí bastante y van disminuyendo al final, al, bueno, al comienzo. Y pues los ojos se miran así como que más jaladitos, más, pues, diferente a cuando me maquillo, pues, con otras pestañas y las pongo más aquí. Y bueno, ahora sí un poquitín de máscara de pestañas. Aquí, niñas, se ponen, bueno, yo tengo nomás adelante. Les va a quedar muy bonito si tienen pues rellenito todas sus pestañas inferiores. He estado utilizando este delineador de color pop niñas de labio y vamos a estar pues de, ya delineándonos los labios. Ok. Y así. Ok. De ahí. Vamos a pintar pues un poquito aquí para que la línea no se note tan arcada Sino un pelín difuminada Bueno ahora voy a estar utilizando este rojo pues el rojo putin Y vamos a estar acá en las labias No sé Claro que pueden utilizar otro labial si no les gusta este pues yo lo utilizo pues porque nunca me pongo y creo que con este maquillaje va a quedar muy bonito. Pero bueno, solo quería enseñarles que el maquillaje pues sin piedras ni nada por el estilo quedaría pues así, súper elegante. Y si se pone un labial nude quedaría muy muy bonito. Pero pues yo hoy día estoy como que muy exagerada. Pero mmm, no sé, se mira bonito, queda muy bien con el color mmm, celeste que traigo en la línea del agua. Así que bueno, ahora sí me voy a poner las piedritas. Ok niñas, bueno entonces aquí voy a poner aquí un poquito, ya le avancé. Las piedras, porque si no nos vamos a demorar un millón. Ok, yo pues más o menos esas de ahí, no sé poner más, así que bueno que muchitos que muchitos, este aquí sería el final de este tutorial espero que les haya gustado el maquillaje, ya saben lo pueden omitir las piedritas, no es necesario que se la pongan si no les gusta y bueno pues si les gustó no olviden dejar su like y también compartan, de esa manera me apoyan muchísimo y bueno pues les mando un besote gracias por verme hasta este punto y ya nos vemos hasta el próximo tutorial pueden dejar sus peticiones iré haciéndolos poco a poco, así que bueno pues un besote y gracias por verme